A nuestra mesa de trabajo nos ha llegado una información que, eh, sobre un fallo o una aceptación más bien a un amparo constitucional interpuesto por un diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional que pondría en riesgo o paralizaría paralizaría nuevamente este proceso de preselección. Es por eso que hemos convocado al abogado constitucionalista a quien agradecemos que esté esta noche junto a nosotros el doctor Israel Quino para preguntarle qué pasa con las elecciones judiciales. Doctor Quino, ¿cómo está? Buenas noches. Estimado Diego, buenas noches. Agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Aviyala en todo el país. ¿No es un amparo constitucional? es una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto presentada por un diputado suplente del legislativo a el Tribunal Constitucional justamente pidiéndose declare inconstitucional la convocatoria a elecciones judiciales 2023 y el reglamento aprobado la pasada semana el Tribunal Constitucional plurinacional admite este recurso pero además de admitir dispone una medida cautelar ...de suspender la convocatoria a elecciones judiciales y dejar sin efecto alguno el reglamento para las mismas. Es decir, que esos 22 postulantes a este momento inscritos no tienen posibilidad alguna de participar en las elecciones este año. Además de esto, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que en otros 45 días, es decir, en los siguientes 15 el vicepresidente Choquehuanca tiene que informarle al Tribunal Constitucional porque puso en vigencia una norma aparentemente inconstitucional y vulneradora de derechos. Y además, en los siguientes 15 días posteriores, son ya 60 más los 45 del fallo, el Tribunal Constitucional deberá emitir una sentencia constitucional. ¿Qué significa? Los siguientes 60 días no, van a, no se va a dar lugar al proceso de selección de postulantes. Entonces, por tanto, no van a haber elecciones judiciales en Bolivia, lo que significa que el camino se ve cada vez más allanado para que a fin de año eh, la designación de la cúpula judicial del país se la haga mediante un decretazo. No sería ilegal, no sería inconstitucional. Sin embargo, hoy el propio Tribunal Constitucional profundiza la crisis de la justicia y le, y, y en, e ingresa en afronte contra el legislativo. Entonces, esta es la coyuntura judicial en Bolivia. No van a haber elecciones judiciales este año. Eh, doctor Quino, respecto a esta situación, eh, manda la Constitución que el periodo justamente de mandato de estas autoridades del órgano judicial, el de seis años. ¿Cuál la previsión dentro de la Constitución si pasa algo para extender o no su mandato? ¿Qué, qué ocurriría con las autoridades judiciales que a fin de año... ¿Cumplirían los seis años de mandato? No pueden quedarse un día más, no pueden prorrogarse en el mandato. La única forma de considerar una prórroga excepcional es mediante una ley nacional, además interpretada por el Constitucional, ¿Qué significa que... El propio tribunal, se le debería preguntar al propio tribunal constitucional si le gustaría quedarse más allá de sus seis años de funciones constitucionales y esto no puede ser, eh, no puede el tribunal constitucional fallar para sí mismo. Entonces, no hay posibilidades de prórroga en su mandato. Eso sería vulnerar el Estado constitucional de derecho e ingresaríamos a un Estado inconstitucional de derecho en Bolivia. Por supuesto, esto es impermisible. Se vulnerarían todas las reglas y se pasaría de largo y se pisotearía la constitución política del Estado. Por supuesto que esto no puede ocurrir. Entonces, la única forma de evitar que se lesione un derecho porque no tener magistrados, no tener cúpula judicial significa también vulnerar un derecho que se llama el derecho de acceso a la justicia. Entonces, para evitar se lesione ese derecho, se habilita la competencia al presidente del Estado para que designe vía decretazo la cúpula judicial en el país. Entonces, con este tipo de eh, decisiones de la justicia constitucional, se está allanando el camino para que el decretazo lo tengamos nuevamente en el país. Ya lo tuvimos en el 2004 con el expresidente Carlos Mesa, que designó magistrados a dedo. El año 2006 y el año 2010, el expresidente Evo Morales también designó magistrados vía decretazo. Este año lo puede hacer el presidente Luis Arce Catacora y esto no sería ilegal, tampoco sería inconstitucional. Sin embargo, sería ya la estocada final de la justicia solamente para que le queden un par de meses de vida porque ya sería el final de un sistema de administración de justicia que debiera ser independiente. Sin embargo, el camino está allanado para la designación vía decretazo. Eh, doctor, estamos ante un, un escenario que nadie veía venir o por lo menos no se había eh, escuchado rumores en torno a una situación límite como es esta. Porque usted menciona que en 15 días el vicepresidente del Estado, como presidente de la Asamblea, debería dar una respuesta al Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional uh -huh. Plurinacional, que se tomaría otros 45 días para eh, dar el fallo después de la respuesta, diríamos, o de la explicación técnica desde la Asamblea o desde el vicepresidente. Estamos hablando que a finales de junio, cuando ya se tenía previsto que esté una lista consolidada, eh, el Tribunal Constitucional fallaría. Ahora, eh, ¿puede fallar, diríamos, y restituirse y reencaminarse el proceso? Es otra de las posibilidades. ¿Podría fallar antes de los 45 días que tiene como máximo? Eh, no. La, el Código Procesal Constitucional ha dispuesto que son 45 días en los que el Tribunal Constitucional puede emitir Israel, un fallo. No lleva y es, es, es inclusive. Eh, eh, existen fallos, eh, estimado Diego, que se conocen dos años después ¿no? son publicados recién, están ocultos por ahí aparecen de manera mágica los fallos en el Tribunal Constitucional es realmente preocupante en esta instancia sin embargo, eh, así intenten acelerar los tiempos lo menos que puede tardar son dos meses, 60 días hay que recordar, esto, esto sería más o menos la primera semana de julio el Tribunal Electoral necesita 150 días del cronograma del calendario electoral para organizar un proceso electoral nacional, ¿no? Como son las elecciones judiciales. Hasta eso eh, sería diciembre. Entonces, ¿en qué momento existirían las elecciones? ¿En qué momento el, el, el, después de julio? Imaginemos que el Tribunal Constitucional, después de julio, eh, ¿no? Eh, resuelve no conceder, ¿no? O sea, no, no corresponde la inconstitucionalidad del reglamento en julio bueno, entonces tendrán que sacar o continuar con el segundo reglamento ¿Todo? y claro, convocarlo 30 días eh, para un proceso de convocatoria, de selección de evaluación ¿no? y en los siguientes 30 tendrían que eh, convocar a sesión de plenaria para que haya dos tercios, y si dos tercios no hay, no lo tiene ningún partido político en el legislativo hasta eso ya es octubre de ahí tendría que contar si 150 días para el cronograma electoral, ya va a ser marzo de la siguiente año, entonces no hay condiciones no hay posibilidades de que haya elecciones judiciales este 2023 la única vía va a ser el decretazo eh, Doctor, ante el otro escenario que usted menciona el vía decreto eh, ¿por cuánto tiempo podría el decreto establecer la permanencia de estas autoridades? ¿o debe ser por un periodo necesariamente? es decir seis años No contrariamente el decreto podría ser de manera indefinida, esto es altamente peligroso, porque eh, los magistrados interinos deberían quedarse hasta que el legislativo en la eh, correlación de reestructuración política del poder, por decirlo de otra forma, hasta el 2025 en que hay elecciones o se pongan de acuerdo en el legislativo eh, lograr dos tercios para la convocatoria, van a quedarse todo ese tiempo hasta que haya elecciones judiciales. Y si no se ponen de acuerdo en esta legislatura, el otro momento importante va a ser en las elecciones de 2025. Cuando se recomporgan las fuerzas políticas, quizás ahí se logre dos tercios. Eh, y allí con esos dos tercios se puede garantizar que existan elecciones judiciales eh, en el país, en tanto y cuanto en este momento el sistema de partidos políticos en el legislativo no tiene ninguna fuerza política, los dos tercios, ni siquiera el más el más está quebrado en el legislativo, tiene dos fracciones, ni siquiera votan de manera unánime, entonces es poco probable que en esas condiciones logren dos tercios. Hace una semana pasaron raspando la mayoría absoluta en diputados, no imagínense lograr dos tercios. Además, hay que recordar, estimado Diego, eh, el proceso de convocatoria de elección a Contralor está archivado. ...en el legislativo, no se pueden poner de acuerdo por un nombre para elegir contralor... ...y hoy tenemos contralora interina del Estado, entonces imagínense ponerse de acuerdo para 96 nombres. Entonces, bueno es poco probable que lo hagan, no van a haber elecciones judiciales ese 2023. Doctor, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros, nos ha sorprendido... ...hemos leído justamente la publicación que usted hacía en su cuenta personal, en su red social... Eh, nos hemos contactado eh, extraoficialmente desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. No tienen todavía ninguna versión oficial, así que todo estaría normal. Estaremos convocándolo nuevamente, eh, doctor Quino, para eh, poder eh, entender qué va a ocurrir en torno al Poder Judicial. Muchas gracias nuevamente. Agradecido por la comunicación, estimado Diego. Seguramente las formalidades se van a cumplir de notificación, lo que corresponde. Eh, son varios medios de comunicación que han publicado esta esa admisión del Tribunal Constitucional. La vicepresidencia seguramente será notificada el día de mañana. Hay un diputado suplente que activó este recurso. Seguramente cumplirá las formalidades. Va a ocurrir todo esto en razón de eh, los elementos que tengan que ver de la convocatoria de elecciones judiciales. en Bolivia. Muy bien, muchas gracias, doctor Quino. Será hasta otra oportunidad. Abogado constitucionalista estuvo junto a nosotros. En palabras del doctor Quino, no habrá elecciones judiciales este 2023. A propósito de la decisión de la justicia, si pueden, por favor, volver a poner eh, este documento, eh, que lo teníamos hace instantes nada más, eh, la parte tercera, bueno... Por tanto, dice, primero, admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por Leonardo Fabián Ayala Soria, diputado titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, poner la presente acción normativa en conocimiento de David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado, en representación del ente emisor. Tercero, alugar la solicitud de medida cautelar impetrada, conforme a los argumentos expuestos en el apartado segundo, parágrafo cuarto del presente auto constitucional y por consiguiente, se dispone la suspensión provisional de la aplicación de, ahí está justamente, eh, la convocatoria del 20 de abril y todos los actos emergentes de esta. Eh, por lo tanto, eh, según la determinación de, eh, la, del Tribunal Constitucional Plurinacional, se debería suspender de manera inmediata el proceso de recepción de documentos y así postergar una vez más el proceso de preselección de candidatas y candidatos y que en palabras del doctor Quino reiteramos, pondría en riesgo, en dudas, la realización de las elecciones judiciales en este 2023.